¡Vaya, vaya! ¡Este es el marcado! Buenas noches, damas y caballeros. Hace mucho tiempo que no tenía oportunidad de compartir con la claque de mi clase graduanda de la Escuela de Salsa de Bobby Valentín y me puedo percatar que a Bobby se le cayó el pelo es que mi antiguo jefe también Edwin Molense gracias a ustedes por asistir a todos estos maravillosos músicos que nos acompañan y a todos los fabulosos cantantes que han estado aquí compartiendo con nosotros somos su herencia su herencia salsera y esperamos que de una manera u otra la puedan rescatar ¿ok? ¿ready señores? La impresión que me dejaste con este amor que sembraste, son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, la tiempos del destino y son cuestiones de opinión, ya la que viva conmigo. Baharmani, Baharmani, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Baharmane, Gracias al oficio de